Hola, hoy os traemos una actividad para la discriminación de colores en el primer ciclo de infantil. También ayudará a la continuidad de series. Lo primero que tenemos que hacer es recortar la plantilla que os hemos dejado en la descripción del vídeo. A continuación, la marcaremos sobre fieltro o sobre cartulina y también la recortaremos. El fieltro o la cartulina deben ser de alguno de los colores que vamos a utilizar en la actividad. Le pegamos un pedacito de velcro y a continuación, con ayuda de los dos dedos, haremos un pomponcito de lana. Si no sabéis hacer el pompón, os dejaremos otro vídeo donde lo explicamos con más calma. Recortamos un poco las lanas que sobran y le pegaremos el otro lado del velcro al pompón, aunque no se ve en el vídeo. Hasta ahí, ya veis que es sencillísimo, no tiene nada. Lo que os dejamos a continuación es esta plantilla que tiene 10 tarjetas de actividad con una serie de tres conejos y tres pompones. Y lo único que tenéis que hacer es descargarla, imprimirla, la recortáis y si queréis la plastificáis. Y lo que harán nuestros niños y niñas es coger los conejos en el orden de izquierda a derecha, tal y como aparece en la tarjeta, y a cada uno deberán ponerle su pompón correspondiente. Y hasta aquí nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.